Pues nada, solo nos falta el, el lombo. La el ah. Paua Y encontrar gente, tío, porque me estoy aburriendo, ¿sabes? Hemos empezado bien. Hemos empezado cayendo ahí en calaveras. Este no sé quién le dispara. Espero que algún. algún ser humano. Algún playa. <ríe> se embote ahí guapo. Ah, no, era un.. un esto. Ay, mira, tú hemos venido a matar. Hemos <ríe> venido a dispararle a los voladores. ¿Está mal el Joder, tío. La peña no notea, ¿no? Eh, llevo uno ya. Para vosotros. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Ya está, no vale. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Aquí hay una mejora de arma. Selector de. Aquí hay una R99. Hostia, aquí hay otra. Eh? Aquí hay un kit Fénix. Pues que el otro lo han pillado, ¿no? Mía, pillado. Vamos, Gibby, ¿dónde está la gente? Estamos en el top 9 y no he visto Voy a nadie. Eh, he visto a alguien, ¿no? Dime que sí. Pensaba que había visto, nieto. Aquí hay una ¿Estás debajo? Vale, no, no hay nadie, no hay nadie. Usando Son las de ganas de que de tengo de que haya alguien. Madre mía, tú. Qué aburrimiento. Eh, sí que había visto a alguien. Vámonos. Que va sin chaleco, que va sin chaleco el loco Ahí está. Hola Ah, que lleva a mi dombo Adiós pelotón Es que les venían dando de lejos, eso, cuidado Eso es Toma, toma. No viene uno por arriba. No, lo bueno, va a matar. Vámonos, compañeros. <ríe> La piña, ¿eh? Legendaria, tú. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Sí, no van a hacer falta piñastias, eh, te lo digo. A ver. Tuku, tuku, tuku. Hostia, que me lo he puesto a la mira esto, tú, broma lo Te digo que mal que estoy. Aquí. Reparando. Ah, ah, ah. Sí, porque las estrellitas, no sé yo si sí, tal, eh. Venga, va. ¿Ya va las pesadas el notario o qué? No. Sí, lo hemos conseguido, niña. Las piñas es ¿eh? salvadoras, tú. Múdate, gordo, que tú no te curas solo. Lo que no me ha gustado es llegar tan tarde, tío. O sea, no me gusta llegar tarde a las partidas. Te lo juro. Pero sí, nos ha venido otra squad del tirón. Muy bien. Bueno, va a venir bien la siesta. <ríe> eh, el fuego también redentor molaría, eh. Un fuego y redentor. Venga. por qué nadie. No, ¿Se puede llevar cuatro piñas? ¿Qué dices? Buenas noticias. No. Estamos dentro de siguiente... Ojo, levanta la pierna. Levanta la zarpa. Píllate el morata que salga de ahí. Só tiempo, tiempo, ¿no? Vale. Tío, alguien se tiene que comer mi ulti, eh. O sea, a mí me joder. Esa que se bien, eh. Están, He detectado a un enemigo. ¿Dónde están, en Gibby? Si están en China, tú. Adiós. ¡Oh, Mira dos. La locura. Buah, si sí, llegamos ahí les tira la ulti, eh. He a un enemigo. Se van a comer la ulti. Miren, drop. Se va a pillar el. el Tomasen, que le va a tocar el chaleco morado, espero. Mira, ahí, ahí está la ulti. Acaban de tirar una ulti de fibra, eh. Allá voy. Lanzando una granada. Toma, cómete esa, crack. Aquí o no? No, tío, te están jugando ahí. Desde es el borde tú. ¡Vamos! Lanzada. Lanzada. ¡Oh! ¡Hasta luego, marca. ¡Que te aparco, cabrón! ¡Que te aparco! ¡Que te aparco, cabrón! Venga, dame esto Y dame esto también dame esto también ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¿Te he de con morado, tío, o algo? ¿O dorado, digo? ¿Qué dices? Si esta gente estaba tan enferma Madre mía, tú que te los iban Vámonos, vámonos, vámonos Hay que levantar al colega, ¿eh? A mí no me jodas Si es posible y tal No se han comido la ulti, tío, qué no, rabia ¡Oh! ¿Pero qué dices? Oh. No, no, no, no. Es de aguanta, aguanta eh. Buenísimo, buenísimo Buenísimo Vámonos, Están, vámonos, vámonos, ese era el vámonos Vámonos calle... Voy allí eh, ¿Podemos levantarle? ¿Podemos levantar? No, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo Te dejaste cosas y mochila morada ah, Da igual, ni nada pasa nada <risa> Tranquila No hay problema, tío Si sí, sí son partidas normales, si sí, no pasará ¿Podemos levantar al colega, tío? Podemos levantarlo, eh Le podemos levantar Uf, o sea, la mastifa tú. Aquí hay una, mira. Aquí hay una escopeta eh... un Estamos en la final, eh. ¿Dónde están? Madre mía, la pichitú, qué locura, tío, de arma. Me faltan balas por todos lados. Me faltan balas por todos Siento lados. Vamos a levantarlo, tío. Hacemos el cebo, va. Un poquito de cebo. Ay. Ni nada, ni nada. como estás tú sola te voy a dedicar la win. Espero que salga bien. Gracias por estar. Y por quedarte. Y las skins también te las dedico. Qué grande eres. <coughs> venir, venir a por nosotros. Cato drop, eh. Eh, le voy a decir que me tire balas. Tírame balas, tronco, tírame balas. Munición pesada. ¿Tienes? Tírame. Que del Hay que cubrirle, eh. No me jodas. Estoy aquí para salvar la situación. Quizás. Voy a explorar aquí. Ya eh, lo he visto. Ya lo he visto. ¿Cuántos son? Fallando si alguien pasa por aquí. Toma. Burbujita. Eh, aquí adentro, aquí adentro. Dentro, dentro. Bien. ¿Cuántos son? Uno, yo veo dos, eh, yo veo dos, vale, tres. Sí. Llevan Kraver, eh. Vamos que echar para atrás, eh. Sí. Que nos coman, que nos coman por dios. Toma, toma es esta, cabrones. Aquí va a llover destrucción. <risa> vámonos, vámonos, para atrás. Se iba a comer. Sin chaleco, ya Venid aquí, tíos Venid conmigo, por favor Te voy a dejar sin chalecos, mamón Te voy a dejar sin baterías, cabrón Estoy intentando dar una, eh Un rato, tío No sé por cuál ir, tío estos no dan ni una, tío. Toma, qué pasa? No tienes escudos, tío. Toma, toma. Aquí hay una batería para escudo. ¡Puedo tomar! Vámonos. Uno derribado. Vamos, vamos, pulsar. Sabía, me disparan, amigos. minuto para que se cierre. Levanto yo, levanto yo, levanto yo. Cúbreme, cúbreme. Oh, no. No, no, no, no, no, no, no vamos, vamos GG, hostia, vamos Sí, coño primera win del día, joder me dedica a Nina, muchas gracias Nina por estar ahí, eres una gran idea. ¿Qué sí, <ríe> coño? Pues. esto va para youtube, chavales sí. gracias Nina ¿Qué máquina, tú 1078 de daño, vámonos, vámonos Así sí, joder, así sí que se empieza un stream Vámonos Yes G motherfucking G en el chat ¿Qué dices? Ah, qué suerte Primera win del directo, tíos Win número 31 No sé qué decir Ay, sin palabras ni nada ¿no? <risa> y, y ahí está ese bote bueno, ese bote fresco voy a poner el Boston Pog ahí, un momento a ver, está como siempre me va a cogerle a ti y ya una <risa> ¿Qué dices? ay, dedicada a Sara Sara te amo, ya sabes se me olvida, se me olvida Pues nada, voy número 31. Ahí está. The G. A ver, vamos a ver ese tweet.